De comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Oskinasa y Club de Autos 866. Muchas gracias. Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema muy interesante y es sobre cómo activar el ultra instinto. Sé que muchos van a asociar esto con, el, con la caricatura de Dragon Ball Z. Eh, pero resulta que el ultra instinto en realidad si sí es algo que existe eh, en la vida real resulta que el ultra instinto sería ese instinto de supervivencia que se activa cuando una persona está en peligro está a punto de morir o está a punto de recibir un ataque muy peligroso este ultra instinto se activa y de esa manera la persona eh, se salva les voy a poner un ejemplo eh, por ejemplo si tres sujetos llegan a intentar asaltar a una persona o a, o a ustedes mismos eh, lo más probable es que un sujeto intente golpearte con sus puños el otro sujeto intente eh, dispararte con su pistola eh, y el otro intente eh, atacarte con el cuchillo y si tú activas eh, el ultra instinto, eh, vas a poder esquivar todos sus golpes, tanto eh, las ráfagas de la de las balas de la pistola, como el cuchillo, como los puñetazos del sujeto que te los esté lanzando y ya lo digo, el ultra instinto si sí, eh, existe, es ese instinto de supervivencia que se activa y no solo se activa... Eh, ...para esquivar ataques... ¿no? ...se activa como por ejemplo... Ha, ...ha habido gente que... Ha, ...se ha visto en peligro... ...que en esos momentos... ...se les ha activado también una... ...una gran fuerza... ...que bueno esto no tiene nada que ver con el... ...superpoder de superfuerza ni nada con eso... Eh, ...pero en sí se le, ...se le activa este instinto de supervivencia... ...y en ese momento... ...sacan una fuerza impresionante... ...para liberarse... ...de de ese objeto tan pesado que pueden tener eh, encima entonces el día de hoy vamos a ver cómo podemos desarrollar el ultra instinto básicamente lo que tienes que hacer para el inst ultra instinto recuerdo que el maestro que me enseñó eh, este, inst este instinto de supervivencia que antes de continuar con esta práctica tengo que decirles que eh, el ultra instinto básicamente es cuando tú puedes eh, esquivar cualquier tipo de ataque o múltiples uh, ataques antes de que tú siquiera ya estés pensando sí, eh, Básicamente eso sería eh, el, el ultra instinto, anticiparse, anticiparte a, a, los, a los ataques Ahora sí les platico mi anécdota del de maestro que yo veía cómo activó su ultra instinto y cómo me enseñó a, a activarlo para esto eh, era, un, era un maestro del medio oriente por cierto eh, este ma maestro mm, me enseñó varias formas para activar el, al, el ultra instinto requiere de varios pasos a activarlo primero que nada se ponía a practicar en una soga gruesa ...y por ahí se iba caminando sobre esa sogra, soga gruesa... ...sus pies, sus piernas, eh, él su cuerpo completo... ...lo iba caminando sobre una cuerda gruesa... ...pero abajo eh, había un trampolín... Eh, ...hay que decirlo que él, eh, él practicaba en una altura de 6 de a 5 metros... ...pero abajo de esta so eh, cuerda gruesa con la cual tú podías caminar... Eh, por medio de tus zapatos o de tus botas o lo que usaras había un trampolín para que si se caía eh, pues obviamente no perdiera la vida el maestro el maestro decía eh, que esta práctica era para que el cuerpo, la mente se viera en, en un estado de peligro para que el cuerpo se viera en un estado de peligro y en ese momento se activara el instinto de supervivencia. Él decía que así se activaba eh, el ultra instinto. Luego también hacía otro ejercicio para activar el ultra instinto que era precisamente era poniéndose a practicar artes marciales con otros... Eh, compañeros con otros maestros eh, mientras estos le lanzaban ataques golpes y también practicaba eh, con palos estos típicos palos de artes marciales que se usan eh, mientras él esquivaba los golpes de estos palos por miedo a recibirlo y él comenta que mientras eh, por medio de estos los ejercicios así se va activando el ultra instinto que tu cuerpo eh, eh, se, eh, se activa de tal forma que ya cuando tú eh, recibes un golpe ya el cuerpo los esquiva automáticamente pero también decía este maestro que eh, de tanto practicar eh, de tanto recibir golpes y esquivarlos llegó un momento en el que perdió el miedo y esa es la clave, esa es una de las grandes claves para activar el ultra instinto, es, per, según el maestro este dice que es perder el miedo y estar relajado y así es como se va activando el ultra instinto, eh, esto te... Como les digo, esto les va a servir para la próxima vez. Si ustedes hacen esto para la próxima vez que alguien los ataque, pueden ser 10 personas, 30 personas, las personas que sean. Eh, si ustedes practican de esta manera, que les estoy poniendo el ejemplo, la próxima manera, ustedes automáticamente van a esquivar los ataques de, de su agresor o de su oponente. Eh, depende de quién los esté eh, atacando entonces cuál sería la clave hacer estas prácticas y más que nada eh, estar relajado y perder el miedo poner el cuerpo en un estado de relajación y perder el miedo para poder esquivar eh, los ataques y ya el cuerpo se va a empezar a, a mover a velocidades muy rápidas esquivando todo tipo de de eh, ataques, claro que yo les recomiendo que hagan los ejercicios que les di los ejercicios de los ejemplos porque eso fue a mí con lo que eh, me enseñó mi maestro a activar eh, el ultra instinto, entonces como pueden ver es un método lógico acabo de mencionar que el, cuando tú activas el ultra instinto también automáticamente ahí eh, se te activa el key porque vas a tener que moverte a una velocidad mucho más rápido. Entonces, que es el Ultra Instinto? En conclusión, es eso: eh, son super reflejos activados. ¿sí? Y bueno, ya tal vez hagamos una segunda parte, eh, ya se verá. Pero bueno, coméntame en los comentarios qué opinas sobre el, el, el Ultra Instinto y qué, qué te han parecido estas instrucciones para activarlo. Hasta aquí vamos a dejar eh, el, el video del día de hoy, recuerden, eh, ah, antes de eso se me olvidaba que ya me pueden seguir en TikTok, eh, muy probablemente van a estar viendo en la pantalla de este video eh, mi TikTok, les voy a dejar también el link en la descripción, también recuerden activar las notificaciones, suscribirse, darle un me gusta y si pueden también eh, únanse muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo